muy buenas tardes mis amigos se acerca la navidad y se acercan los días feriados qué hacer con las compras de navidad para que usted no entre en problemas económicos bueno usted sabe que por ahí viene el viernes negro, viene la navidad, viene año nuevo y como toda persona nos sentimos comprometidos a comprar regalos a nuestros seres queridos qué hacer para no caer en problemas planifíquese planifíquese en comprar solamente aquellas cosas que usted necesita o regalarle a aquellos seres queridos que de verdad usted quiere agradar. No entre en línea roja cuando, entre, cuando venga el año que viene. Planifíquese de una manera que usted no tenga que caer en problemas económicos y pueda lograr las metas del año que viene. Hay muchas personas que por las compras de Navidad tienen problemas económicos y el año siguiente tienen que declararse en una bancarrota. Evite eso. Si tiene alguna pregunta acerca de la bancarrota, me puede llamar al 786-408-3077. Gracias.